Hola a bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a War Thunder en un escenario invernal en Polonia. Salimos con tanques de Israel, sigo fuleando el Magach 1, pero bueno, esta vez en este escenario he decidido salir con el AML 90, tanques de Israel con un BRD, vaya, se disparó, habrá sido un amiguete, ¿no? BRD 7.3 tres zonitas me voy directamente con el aml 90 que es rapidito a por la zona a. se trata de tomar rápido a largarnos y, y meternos en b si logramos la gesta de seguir vivos pues si hay que ir a por c pues es, iremos a por c aunque lo veo complicado algunas veces lo he podido hacer me gusta pisar las tres zonitas pero bueno la mayoría de veces no te sale bien, pero si te salen buenas partidas, pues te salen buenas partidas. Pues listo, tomando la zona, ahí estamos. Pegamos aquí un pequeño golpecito y tiramos botes de humor. Están muy lejos, pero bueno, algún carro ligero puede ser que mientras tomemos pueda aparecer. No sería la primera vez. Un R3 se puede encajar tranquilamente listo capturada la zona ellos eh, están tomando la zona eh. aquí un compi ha pasado de largo sigue a lo suyo y como he dicho ahora ya me largo de aquí y nos vamos a por ver buscamos siempre el camuflarnos aquí entre la vegetación aunque aquí con este escenario de blanco es difícil Pero bueno, aquí, rapidez, aquí ya somos más visibles, pero ya tienen que andar finos, que los hay, en estos verdes ya la gente es bastante diestra, yo no me quedaría quieto, como está el amiguete este ahí. A ver, 70 km por hora, bueno, la ML90 zumba bastante bien, no se disparo, ha sido mi compi, no lo sé, no me he fijado. Estamos cerquita ya del pueblo. La zona B no la ha tomado nadie. Aquí los compis que se han ido a por la zona B todavía ni han llegado. Llegaron a tiempo de tomar A y ahora ya encajarme en B. Esto es artillería. Uf, saltito. Por aquí. Ay. Y ahora ya, aquí ya no podemos ir tan rápido. Aquí ya nos pueden aparecer. Están tomando la zona B. Nos pueden aparecer cualquiera y ya sorprendernos. Somos muy blanditos. Tenemos un buen cañón con cargas huecas. Pero no olvidemos que no somos un tanque. Somos una tanquetilla sin apenas blindaje. Y sin orugas. Bueno, eso nos da la rapidez que tenemos. Llevamos... Pocos minutos de partida y ya estamos aquí, casi en la zona B, habiendo pisado A. Pues despacito. Nuestro equipo está capturando la zona B. Bien. La zona B puede ser que esté, pues, con muchas veces aquí pegado a, a la iglesia, esta que suele estar por aquí. Y ahora sí, despacito. Que vamos, ya puede ser que estén apostados los enemigos. Vaya, tenemos que ir a por las vallas metálicas, por los pilares. No, con este no. Pues bueno, vamos a observar, a escuchar. A ver qué se cuece por aquí. Estaban tomando B, pero no la han tomado. Tengo ahí varios compis. dos carros medios parece a ver, a ver, a ver oh, qué raro que por aquí no haya nadie es muy raro Ay, esto ya es como digo yo es la lotería binoculares mejor no olvidemos que tenemos cargas huecas y los impactos ante cualquier objeto pues estallan. Si le dispara un enemigo y tengo delante una de antes tengo un árbol, pues explotan el árbol. ¡Ah! ¡Metralladora! ¡Ah! Listo. T54. Este estaba esperando. Pero el caso es que tampoco ha tomado B. Se ve que poco a poco va para allá. Eh... Sí. No, no. Vamos a salir con el M51. Que tenga un vehículo de apoyo. El enemigo está capturando la zona B. No creo que sea st 54 Estaba ahí. Estaba relativamente cerca, pero no tan cerca. Pues B y C son de ellos. Pues sí. Los colpis, los dos que tenía ahí cerquita. Parece que... O han caído. O yo qué sé. Habrán caído. Ni me he fijado. Ahora, diferencia con este M-51... Ya, si somos un tanque, somos el mejor Sherman, como un vídeo que publiqué anteriormente, para mí es el mejor. Cargas huecas, pero el pobrecillo, la verdad es que poca velocidad, poco puede hacer. Artillería no me llega, estoy bastante lejos. Hay varias barcas ahí en B. ¿Qué más? Vamos a somar el hocico por ahí, por B. Nuestro equipo captura. Eh, avión, avión, avión. Ha pasado de largo. ¿Dónde estás? Va para allá. Va para allá. Hay eh, muy lejos. El tío sube. Quizás, quizás. Puede ser que venga para acá, hago otro picado. me he perdido de vista. Mi compi que dispara misiles con la zona B, hoy tenemos el día bueno ¿eh? nada, sigo sin llegar a ver qué se cuece por aquí mm, asomamos con los binoculares no, prefiero otro disparo copia estará viendo algo, pero ah, ese está muy lejos, puede ser que es esa marca que está ahí en G... G5 ahí debajo de C sí puede ser esa marca este tiger ¿estás viendo algo? si sí, es que ataquemos que ataquemos ataquemos la zona a. eso está claro la zona a parece ser que está bien defendida a no ser que, sea, que se cuele alguien malo será tenemos un compi ahí en A5 eh, disparo ahí hay ay, ay, algo ahí está el tío, a ver, esa es la marca perfecto pues, ahí está compitir a misiles, a ese tío cuánto está dos cuadrantes y pico, 450 cuadra, cuadrante y no estamos en línea recta a ver, 1100, 1200 aproximadamente, a ver Ahí, por ahí arriba Buah Casi Pues en la roca, el tío asoma Ahí está, ahí está, asómate, asómate Vale, le están zurrando Le están zurrando, el tío me da bueno, yo también Sí, pero habemos varios zurrándole Mil metros, algo menos Ah, listo Muerto Bueno, pues nada Trabajo en equipo, perfecto Ahora sí, se acabaron las tonterías. No estamos a mil y pico metros de cualquiera, ya el ajuste de la distancia ya tiene que ir pues más cortito. A ver. Mm, todo está lleno de cadáveres. Otra vez capturando la zona B. Madre mía, esto, esto de la zona B es un disparate. Aquí no se aclara nadie. 200 está bien. Nosotros seguimos para adelante aquí. A la aventura. Si en unas quillas te están esperando. Poca cosa puedes hacer. O sea, también es cadáver. Hay veces que... Oh, ¡Bombazo! Vamos al lío. Ahí. Vamos a repartirnos el trabajo. Oh, ¡Es eh, un mouse! Ha llegado hasta aquí un mouse. Joder, menudo apoyo. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos pedazo de blindaje. Bueno, con voy contigo. Vamos juntitos. Ahí está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Puede ser que ese petardo que ha caído... Bueno, aquí, aquí no estamos tomando B No estamos tomando B Hay un tanque medio El caso es que con Esta nieve, ahí mi compi, mi compi dispara Ahí lo he visto A ver el pollo Venga tú por ahí, yo por aquí Vamos por esta calle por esta calle, el tío debe estar por aquí. Aquí hay un trocito de B. Aquí entre calles, que si te metes y si te escondes bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? T-54. Eh, crítico. Venga, carga hueca por ahí. ¿Qué me estás contando? Ahora sí, el tío se ha alargado de B. Y ahora es cuando en verdad la estamos. ¿Eh? ¿Avión? ¿No? Ahora sí estamos tomando B. Bueno, vamos a tomar B. Si el tío aparece, pues a enfrentarnos a él. Vamos a tomar B. Humo. Puede ser el mouse. Sí, sí. Tengo varios compis. Pero claro, si el tío está ahí pisando B. Vamos. Ahí, entre la bruma, entre el humo al ataque. 200 está bien. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Uy, oh, petardo. ¡Oh! ese era gordo, ¿eh? Era gordo ya ha caído cerca. Al oro con el T-54. No sabemos si ha caído. Es posible que no. El enemigo capturando la zona C. Joder. Esta partida no va muy bien, ¿eh? No va muy bien. Incluso... Se han adelantado bastante. Ahí está. Disparos. Tanque medio no la jugamos, a ver, a ver, que hay por aquí por aquí, por aquí, por aquí, ahí estás colega ahora sí, destruido ahora sí era el tío, el tío estaba vivo bueno, vamos a quitarnos rápido de esta calle no me fío un pelo <ríe> nos quitamos rápido de esta calle vamos hacia el respawn, vamos a asomarnos por aquí a ver qué es lo que vemos pues mmm, no voy a esperar, que vengan Prefiero acercarme, aquí entre las casitas, verlos venir a ser posible. Aquí ya en cualquier, en cualquier esquina ya te sale cualquiera que viene zumbando desde el respawn porque acaba de caer y te lo encuentras de frente. Vamos a colocarnos rápido en un buen lugar... Está muy lejos, tío. E5. Muy bien, ese compi que avanza. Estupendo. a ah, eso, eso, eso. Y vamos a comernos el terreno. Bueno, ahora se está inclinando la partida de nuestra parte. Ah, vamos a ver si esto se puede dar la vuelta. que nos queda. Ah, ahora no. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Bueno, vamos a estar atentos a lo que tenemos que estar atentos. Por si aparece algún pajarito. Es que no encuentro el sitio Encuentro un sitio que me convenza el respawn está por allí Bueno, bueno Estamos Vamos muy bien ¿Qué pasa ahora? ¡Eh, disparo! ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, aquí un visitante. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Ay! ¡Perfecto! Destruido. Muy bien. Vengador. Pues ese tanque medio, ese copy que estaba ahí más adelante, fue el que cayó. El que se, lleva, el que se ha llevado a este tío por delante. Tomando B y tomando C. Pero ¿qué me estás contando, hombre? Ay desastre. Ese es el mouse, ¿no? Creo que sí. Joder, hay que irse a B. Hay que irse a B. Porque si no, es que esto la perdemos. Y claro, y se están tomando C y B. Esto se va a dar la vuelta muy rápido. Pero muy rápido. Qué pena, macho, qué pena. Ni lo parado de captura en la zona. B. Ahí dispara ahí, ahí lo tenemos al colega esa marca está justo ahí vamos a pisar B así le podemos jorobar un poquito ahora si él deja de capturar ellos dejan de sumar y si las barras la mayoría están a nuestro favor mientras mantengamos las zonas en nuestro poder o por lo menos no dejemos que las tomen eso nos hará ganar la partida Bueno, nos preparamos Nos quedamos aquí por si aparece algún pollo Por aquí O por la otra calle Estoy tomando B Cojonudo Y estoy solito Estupendo Ahí está Tres bases. 100 puntos. cien leones. Es una miseria. Cada vez Gallin rebaja más. Ahí está. Tanque medio y un cazacarros. Venga, solo queda una rayita. A ver, vamos a, hacer un, a echarles una mano a este compi. Venga, venga, venga. Esto queda poco ya. Con esto ya esto tiene que estar liquidado. El enemigo captura, listo, misión cumplida, perfecto, muy bien. Bueno, a ti sale un buen si te ha gustado la partida, si te gustan mis contenidos, es la mejor manera de apoyar el canal y me invitas un montón. Y si no estás suscrito, pues considera el suscribirte. No te olvides de dejarme tus comentarios abajo y recuerda que los enlaces de Discord, Facebook e Instagram del Escuadrón Ibis. Y también suelo subir muchas de mis intros a TikTok. Esto ha sido todo en Polonia. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.